esta gente no tan fácil esta gente de producción bueno gracias a los muchachos eh, que le hacen la cortinilla y mira que ya la antigua comentarista bueno ahí está vamos al mambo señores ese teléfono tú lo levantas tú lo coges Sí, ese es este ah, okay. lo siempre tengo como dicen no? dice los muchachos del barrio lo tengo a cuarta siempre el teléfono vamos a iniciar eh, vamos al mambo como, como nosotros decimos en San Francisco de Macorís yo tengo una denuncia y es que los semáforos están funcionando como el Minotauro, a media. ¿Eh? Me a media. El semáforo que tiene el que le funciona el rojo no le funciona el verde. Y el que le funciona el verde, entonces no le funciona el rojo. Y el que le funciona el amarillo, entonces no le funciona ninguno de los dos. Eso está sucediendo en San Francisco de Macorís. Míralo allí por ejemplo. Ese es uno. Ojalá se pueda ver cuando cambia. No sé si los muchachos lo grabaron. Y que no eh. no ahí está verde. Estamos hablando de una gran pero si, eh, que esa era la idea de que lo grabaran cuando cambiara para que se vea que está pagado. Claro, claro. ¿Verdad? Hey. Pero, pero mira, pero bien, tan, eh, ¿qué está vaina? pero bien, la gente que está anda manejando en San Francisco de Macorís sabe, sabe está que bien. el semáforo, la mayoría del semáforo de San Francisco, por ejemplo, el que está en la bienvenida eh, con Frank Grullón. Cuando se pone verde para el lado de la, de la bienvenida, no se sabe. O sea, se apaga sí. todo y tú tienes que adivinar si es que está verde para ti. Y tú arrancas. Pero mira, el aluperón ¿Eh? con libertad. El aluperón con libertad. Ahí, ahí se... Va a cambiar ahí. Un momentito, hermano, vamos a ver. Y lo cambió. Y lo... <risa> lo cambió, cambió. <risa> <risa> Perfecto. Ya, ya. Qué fuerte. Qué fuerte son los muchachos, pero bien. Oye, eh, el, eh. no, no, míralo ahí. Y no, eh, lo cambió. No, no, qué no, no, espérate, espérate. Ahí no, cambió, no, no, ahí, no cambió, no cambió. Ahí está bien, uno verde y uno verde. Sí, cambió. pero qué vaina. Es cuando cambia que se nota que el, el, los otros eh, bombillos no, no, no se ven. Pero entonces, mira, en la Luperón con, con, con Libertad hay un semáforo que, de, que está en rojo y después cambia amarillo y después, y después, ah, y después se apaga. Al, y, revés, y, y tú dices, ¿y entonces? al revés, porque el amarillo viene después del verde. Vamos a ver, ahí va a cambiar, sí, ahí, está, ahí, ahí hay, cambió ahí, amarillo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero, Pero están lo amarillos los dos. Eh, ¿Para lo mismo? Entonces, no, por ahí está funcionando bien. Creo que los muchachos no, bueno. no... No, no, no, no, espérate, está correcto. El que debía de dar paso al verde se, se colocó amarillo, sí. porque estaba en rojo. Ah, esa bueno. Es. Sí. Entonces, mira, esa ahí la, se apagó, mira, ahí se apagó. Esa es la luperón. Puso con, rojo, esa no es la luperón. Eh, la cuestión es, señores, ¿Eh? que... La mayoría de semáforos, yo lo voy a salir a hacer yo el trabajo, atención Giovanni Cordero, yo lo voy a salir a hacer yo tra el trabajo para que la gente lo pueda ver el efecto de que se apagan. Por ejemplo, la bienvenido que fue lo que yo, bueno, yo lo mandé, se apaga y tú no sabes si está verde o está amarillo o está rojo y tú tienes que arrancar a, así a, a, la, a la cieguita, como se dice popularmente. Ahí se me ha apagado. Pero canela. La pregunta es, Daniel Canela, ¿dónde tú estás? O sea, ¿dónde tú estás que no estás respondiendo ante esa situación? Eh, de, de, de tan peligrosa verdad algo tan peligroso que a veces se pone y tú no sabes a quién es que le toca y eso es bastante peligroso mira Pero... eso, eso tiene que ver con la calidad de las luminarias que, que adquirieron para eso tiene que ver con un tema de mantenimiento Carolina. y y a lo mejor el ayuntamiento no le ha puesto la debida atención y quizás no tiene presupuesto para comprar las luminarias que son caras. Ah. Pueden haber muchas cosas, pero ciertamente es una dificultad eso que tú dices. Porque espero... a veces tú te quedas como que no sabes si puedes yo... cruzar o te Exactamente, pero yo espero que no o sea por una cuestión de que andan en campaña. Porque entonces criticamos por un lado eso a eso lo también. del gobierno. ¿Y ¿Cómo entonces.? ¿El que, que no andan en campaña? O sea, Los lo funcionarios del ayuntamiento, es que, que son todos del PRM. Yo no puedo creer que sea porque en no campaña. Bueno, porque no, entonces el discurso se cae. No, ellos, ellos no están hoy recibiendo a Luis Abinadera ahora en la mañana, a las nueve, sí, pero. Sí. Están trabajando. <risa> Exacto, porque no se le cae el discurso. No hay nadie en, no el, hay ayuntamiento. Nadie en el ayuntamiento. Y sería bueno grabar cómo está el ayuntamiento. A veces están los lo, lo encargados, <risa> los directores ahí. No, no, porque el muy el bueno. está trabajando. que están recibiendo a Luis ¿Eh? Abinader. Yo sé que, que mi amigo Daniel punto. Canela trabaja muchísimo. Yo le he destacado. Pero también te voy a criticar este, este, esta situación que tiene, va, tiene varios meses ya. Así sí. que atención, Daniel Canela, vamos a resolver eso. Cambiando radicalmente de tema. Y hoy que es viernes. Yo quiero hablar, señores, del buen servicio en las instituciones públicas y privadas. No. A veces, cuando tú vas a una institución y te encuentras con una gente, lo voy a decir así, eh, un de producción, escúchame, una gente que lo que te ha aburrido ahí, con muchísimo problema y con su carota, te amarga el día. Pero qué bueno es cuando tú vas a una institución pública o privada y tú te encuentras con un rostro refrescante, que te, que te recibe con una sonrisa, que te trata bien, que te da un buen servicio, te cambia la vida. Y yo quiero mencionar a tres personas, tres, casualmente mujeres, miren, eh, casualmente mujeres, que cuando yo he ido a recibir o a solicitar algún tipo de servicio a esas instituciones, me han tratado de una manera, y yo sé que lo hacen con todo el mundo así, que tú quieres volver? Voy a mencionar acá a esta joven, eh, Francina Hernández, de la oficina de De Norte, aquí en San Francisco de Macorís, que está aquí en la calle José Reyes. <coughs> Francina Hernández de, de Norte, que el tú recibir el servicio de esa joven es una delicia. Te trata tan bien que tú quieres volver. Fíjese que ir a De Norte nunca es agradable, no, no. pero ella lo hace agradable. Yo quiero a Francina, por eso le pregunté el nombre de una vez. Y no, le, no hay una foto de Francina. No me atreví a pedir la foto Para que después, no, tú sabes, eh, como es una cuestión Más privada, pero ella sabe eh, Y la gente de, de su entorno eh, La conoce, luego le voy a pedir la foto A todas ellas para Francina Hernández de Norte, te felicito por tu trabajo Qué buen servicio le das Prestigias a Ede Norte Y da gusto ir a recibir un servicio ahí. Pero también Anacelis Ten es una oficina de abogados Que está aquí en la En la calle, eh, casualmente la En la misma, eh, José, en la Rey. misma José Reyes eh, que ella es ah, eh, la secretaria de la abogada eh, Marisol eh, Javier, que es una joven que tú ir a esa oficina y tú recibir un servicio en esa oficina es una delicia, o sea tú quieres volver, te cambian la vida, te reciben con tanto cariño, con tanto aprecio, te dan un buen un, un servicio de, de tanta calidad que tú te sientes que quieres volver. O sea, que la gente que tenga, eh, eh, por ejemplo, que esté el, tenga el día medio pesado, vaya a esos sitios, te a poco servicio y te esa mujer a, le va a cambiar mira, la vida. Mira, te voy a mandar que vaya al registro de título de aquí. Vamos a ver. Al registro de título de aquí. Y lo que encuentran los abogados cuando van al registro de título es que el personal cambió de actitud. Porque el nuevo incumbente le ha infundado una serie de reglas y de normas que, más que servicio, es como ladrar. Ah. Entonces... Ah, yo creo que sería bueno ya que tú tienes esa... Eh, que, vaya que vaya por allá a ver ah. cómo te tratan. Yo te voy a dar un casito para ver si tú me lo localizas. <risa> ah, muy bien. Y a ver si él te atiende. Porque hay unas citas que el señor incumbente, nuevo eh, eh, registrador de títulos. Pero me luce que los agrimensores que hicieron un revuelo cuando le cargaron todo el peso a la antigua directora del, del registro de títulos que era... Nuestra querida amiga Aleida. Que la queja era de tardanza. De tardanza y de y no se entendía que era un cúmulo producto de que antes los saneamientos iban al tribunal, iban llegando proporcionalmente, pero decidieron que administrativamente pasaran todos como aprobado al registro. ¿Cómo tú logras? Que tiene que revisar, sin que tiene que... Suficiente. Sin personal suficiente. entonces el Entonces, que está ahora... No solamente está dando un servicio que, que deprime a cualquiera, pero yo te lo voy a dar a ti para que tú empieces sí, a tener por, por favor, para yo eh, eh, sí, tomarlo sí. en consideración. Habiendo mencionado el buen servicio, el buen trato. De que no es la lo joven, mismo lo que están recibiendo sí, en el registro de ti. De la joven Francina Hernández en el norte, aquí en San Francisco. Y de la joven Anacelis Steng en la oficina de abogados, que es una, una oficina privada. También quiero felicitar a Emily Ramírez de la Asociación Duarte en San Francisco, en la sede central de San Francisco. Cuando tú vas y te, y te encuentras con esa joven a solicitarle algún tipo de información o de servicio, tú te quieres quedar ahí. No porque ella sea bonita, sino por el trato, pero por la bonita. forma en la que te recibe. ¿eh? Es bonita. Sí, claro que es bonita, pero no es por eso, sino claro. por el trato, porque a veces hay, hay personas que son físicamente bonitas, pero que el trato es tan tan, tan crudo, tan, tan tosco feo, feo. En, una, en una institución que se convierte en feo. Entonces... Qué bueno que nosotros, eh, nosotros a través de este programa promoverle a la gente. Si usted tiene algún problema, no lo lleve al trabajo, por Dios. Si usted, y más la gente que tiene que recibir, eh, eh, que, que dan un servicio así con, con, con la gente, ese contacto directo. Y quiero felicitar a estas eh, tres muchachas, así la quiero llamar muchachas, porque realmente tú te sientes bien, te sientes cómodo, si tú vas a pagar te sientes como con el deseo de pagar, verdad si vas a, a, a recibir cualquier tipo de servicio te sientes bien con el trato, qué bueno, es que existan personas como ustedes, y yo le quiero invitar a ustedes muchachos, si usted tiene un mal día, que mira que se lo dije a una de ellas, voy a mandar a la gente que cuando tengan un mal día, un día pesado, vengan donde ti para que tú le arregles el día porque esas muchachas, el sustrato hace que la, que, que la proyección que tú tengas de, durante tu día cambie hacia lo positivo. Por ejemplo, Francis, que se le sí. que discutió conmigo en la mañana, coge para allá y esa muchacha le va a cambiar el día van a tener que ¿Eh? ir los dos todos los días ¿Yo? los dos no todos lo los días no, no eso fue eso. la terapia que fue Pero que tú, cogió para allá no. y la, no. no tú fuiste lo para plan allá plan para que yo para uso como terapia cuando yo no tengo nada que hacer cojo P de norte mándame la receta mándame la receta ya ya que oh, igual, la Mándame la receta y la dirección. Sí, así que atención a la gente. Ya le di las ubicaciones. ¿Oíste, locales, varia, y ojalá. Te saca un tiempo para sí. ir a tacha <risa> de café con esa muchacha. Ojalá usted conozca a personas que sean así, sean hombres o sean mujeres. envíenlos Y si sí. pueden, envíenos la foto para nosotros destacarlo. Porque qué bueno tener sí, dominicanos hay muchos, y dominicanas. Muchos que servidores este tipo que de son aquí. magníficos. Tienen sangre de... de y bueno, bueno, gracias. A ayer ya en la antigua por el comentario del día de hoy